Bienvenidos y bienvenidas al vídeo de ideas claves de la unidad 5 del curso Gestión de Espacios Educativos del INTEF. Mi nombre es Viviana Figueroa. En este vídeo vamos a conocer algunas herramientas de evaluación que podremos utilizar para fomentar la reflexión y la participación al poner en marcha una acción transformadora del espacio. Los procesos de reflexión y evaluación de las intervenciones que se llevan a cabo en los distintos espacios educativos Pueden ser dinamizados de diferentes formas, mediante múltiples procedimientos y a través de diversos instrumentos con los que se puede obtener información sobre el proceso seguido, así como sobre el producto alcanzado. La rúbrica y la lista de cotejo son instrumentos especialmente útiles para evaluar los procesos de transformación de los espacios educativos. Son técnicas que posibilitan evaluar la ejecución de una acción de forma integral, de manera que sea posible valorar los logros los conocimientos, la actitud y la participación de los distintos agentes, entre otros aspectos. Las rúbricas son herramientas que facilitan la evaluación por competencias, estableciendo una escala de valoración, y están organizadas en dimensiones que describen cualitativamente los diferentes niveles de logro que se pueden alcanzar. Este instrumento de evaluación ayuda al alumnado a saber lo que se espera de ellos, orientándoles acerca de qué deben hacer, ya que las rúbricas deben ser comprendidas y compartidas antes de iniciar la acción. También promueven la implicación y participación de todos los agentes gracias a la retroalimentación que generan, ya sea a través de la autoevaluación o la coevaluación. En la plataforma podrás encontrar modelos de rúbricas. A modo de ejemplo, una rúbrica para valorar el proceso de intervención de un espacio puede incluir aspectos tales como el diagnóstico participativo, el análisis de los elementos facilitadores y barreras para el aprendizaje, además de la participación de las personas implicadas y los resultados conseguidos de esa intervención. La lista de cotejo, sin embargo, es un instrumento de verificación que consiste en la enumeración de un conjunto de criterios relevantes para valorar la acción transformadora llevada a cabo. Se emplea para comprobar si ciertas características, actitudes, comportamientos están presentes o ausentes en el proceso de transformación, así como si un producto cumple o no con determinados indicadores de logro. Una vez conocidas estas dos herramientas, te proponemos seguir avanzando para descubrir algunas técnicas de evaluación basadas en la comunicación oral.